de la OEA con respecto a la, a, la, a la situación que está viviendo Nicaragua. Ese es el tema, el primer tema que nosotros vamos a tocar con usted y que usted va a compartir con nosotros y todo el público que nos sigue. ¿En qué consiste esa decisión de la OEA referente a, a lo que está, ha estado viviendo Nicaragua? Sí, el viernes pasado estuvimos hablando de la iniciativa que tenía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocar a una asamblea extraordinaria para aplicarle la Carta Democrática eh, Interamericana a Nicaragua. Pero, al parecer, ya eso sería una medida muy drástica, porque es donde participan los jefes de Estado y la sanción sería la suspensión de Nicaragua o de cualquier otro país que esté siendo eh, tomado en cuenta en esta situación pero lo que se hizo fue una asamblea general del de, Consejo Permanente y por tanto la decisión que se tomó fue de condenar las acciones del régimen de Ortega Murillo, como le dicen, por los que son los esposos, y llamándolos a respetar el orden institucional, constitucional y sobre todo los tratados internacionales y que permita que se realicen unas elecciones libres, transparentes, en donde se exprese el pueblo con la más absoluta libertad, y además que permita la participación de las comisiones de observadores de la OEA y de otros organismos internacionales. Eh, obviamente, como es una resolución, esto no es más que algo formal, y pudiera tener sus consecuencias a futuro, pero no se llegó pues a, a la convocatoria para la aplicación de, de, de, esta, de la Carta Democrática eh, Interamericana. Obviamente que el régimen de Ortega ha continuado con los apresamientos, las detenciones, creo que ya van 14, si hoy no se ha producido otro, entre precandidatos presidenciales y además eh, dirigentes medios y hay dos empresarios privados de libertad. El último fue el presidente del Banco eh, Banpro, que es Banco de, de Producción, que es parte de, del grupo de Proamérica, que tiene también sucursales aquí en República Dominicana. Es eh, una de las instituciones financieras más fuertes de Nicaragua. Incluso el Banco Lafice también es de Nicaragua. Entonces, este señor, que es el presidente del banco y también miembro de Proamérica, está privado de su libertad. Ahora, las acciones que está tomando La privación Reine, de libertad de este empresario... Eh, ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Se debe porque está, no está en consone con, con, el, con el estilo de gobernar de Daniel o, o a qué se debe? la razón. Ahí, ahí va la, la respuesta eh, en realidad el rey me está actuando legalmente porque se le están aplicando leyes porque estos señores han estado llamando a la, han estado incitando a la intervención ¿no? entonces se entiende que es un delito contra la soberanía nacional ahora bien el que sea legal no significa que sea legítimo porque estos son leyes que fueron aprobadas durante el gobierno de Ortega, así como se, uno se... Eh, eh, eh, para ir afinando, por ejemplo... La diferencia eso, entre legal o sea, y legítimo. Eso, no, no, eso que está haciendo, por ejemplo, este empresario que está privado de su libertad, eh, ¿pudo haber provocado la intervención o la opinión de la OEA en ese sentido? No creo que solamente las declaraciones de él. De, de, de otros sí, que decían, de otros también, sí. y de otros gobiernos, ¿eh? Acuérdense, la semana pasada dije que el presidente de Costa Rica declaró que había llamado al secretario general de la OEA para saber qué medidas iban a tomar. Entonces, ¿Eso, es, leg un, eso una... es legal o ilegítimo por parte de, de, de, de esos sectores? ¿Alentando a esos a esos organismos internacionales que, a que...? Eh, es ilegal porque te acabo, les acabo de decir que se aprobó una ley en ese sentido, pero es ilegítimo por el hecho de que está coactando la libertad o sea, de... Se o sea, de... aprueba una ley en el gobierno de, de Daniel Ortega. Sí. Para hacer eso mismo. Para, para hacer eso uh -huh. mismo. Eh, Listo, doctor, tenemos ya tres semanas consecutivas hablando del tema de Nicaragua, con esta. Empezamos con un arresto que fue el de, el de Cristiana, de Cristiana Chamorro. Chamorro. Un arresto, ese fue el primer viernes que hablamos. El viernes pasado iban cinco. Este viernes van catorce. Y es una situación alarmante ante esto. La OEA quiere tomar estas medidas que usted nos ha, nos ha expresado. El gobierno dominicano, aunque fuera fuera de orden, también se ha expresado su opinión en cuanto al tema con, con Nicaragua. Para poner un poco en contexto entonces ya todo el tema de la teleaudiencia y los demás, ¿Qué usted cree que sería una salida prudente ante esta situación de Nicaragua y, o que pudiera tomar la OEA para encontrar una salida? Muy importante tu pregunta, porque en realidad no fue a unanimidad que se aprobó la resolución. 26 países, cuando hablo de países, incluyen todas las islitas del Caribe claro. angloparlante o Caribe oriental, eh, 26 aprobados. Claro que se intente minimizar, pero tiene su No, no son, estados, son estados hacen, eso, eso es lo que quiero decir. Sí, sí, no es lo estoy cierto. minimizando, no, bajo ninguna circunstancia. Eh, pero eh, hubo cuatro votos en contra, como fue México, Argentina, Bolivia, creo que Venezuela, y una de esas islas. Y varias abstenciones. Ahora bien cuando se va a aplicar una medida más drástica se está buscando la manera de que haya verdaderamente consenso pero México y Argentina tienen mucho peso y no ideológicamente porque el gobierno de Argentina supuestamente es de izquierda porque es del peronismo pero así se decía también de Andrés Manuel López Obrador de, de su partido Morena y decir que era de izquierda y no es de izquierda pudiéramos catalogarlo como de centro izquierda ahora bien el asunto es que la única solución es la concertación, la negociación. Ofrecerse la OEA para visitar a Nicaragua siempre y cuando el régimen lo acepte. Y yo creo que sería una tosudez de su parte no aceptarlo. Eh, para que puedan las partes mediar y buscar la manera de garantizar que las elecciones sean libres, transparentes. Eh, es la única salida porque de lo contrario volveríamos a las épocas anteriores de las intervenciones ¿no? y, y eso sería pues verdaderamente muy peligroso, retomar ese camino, no solamente por Nicaragua, ¿eh? por los demás países, incluyendo el nuestro. Incluyendo el nuestro. ¿Abriría las puertas para que eso se preste a cualquier otro Exactamente. estado? Exactamente. Mire, le traigo a colación el caso de Perú que también lo hemos venido analizando todos estos días, o todos los viernes, Perú todavía no ha habido la proclamación de un ganador, porque Keiko Fujimori está insistiendo, <coughs> se han hecho el reconteo de todo, ¿eh? pero ella habla de algunos lugares donde hubo fraude, o sea, uno de la oposición le hizo fraude a otro de la oposición, bien, eh, según alega ella, pero, Llama la atención, yo vi, no sé si ustedes lo vieron, que están más atentos que yo a las redes sociales, un video que circuló del Tribunal Electoral, eh, donde estaban haciendo una verificación de los votos. Y los votos que le corresponden a Pedro Castillo, el candidato virtualmente ganador, por ejemplo, la gente marcaba sobre el rostro de Pedro Castillo, y sobre el símbolo del partido de Pedro Castillo entonces anulaban el voto. anulaba el voto de que porque había doble votación pero es la misma casilla entonces si no él, salía de la casilla no ni nada, no, de la no, misma no, marca. no no no no no no no no no saben por qué cuáles eran los votos que menos anulaban anteriormente en la República Dominicana lo de los reformistas porque ellos, ellos decían marque el gallito porque algunos no querían rayar la foto de Balaguer. Nunca en la vida. ¿Me entiendes? Entonces, a pesar de ser muchos de ellos personas eh, iletrados, sin conocimiento, pero ellos no Conocí se perdían. Conocían el gallo. El gallito o en la foto de Balaguer. Bueno, entonces tú no puedes decir que es doble voto, que son doble voto y, por lo tanto, anularlo. Porque, ahí está más definida, tanto. ahí está más definida la intención claro. del voto. Exactamente. Exactamente. Porque te está diciendo voto por el sí. candidato y por, por el partido. Pero, pero oigan esto, que ahí es lo preocupante, por eso estoy extrapolando con lo que está pasando en Nicaragua, y es que ya cientos de ex